Se espera que quien hoy encabeza la Dirección Regional Nordeste de la Policía Nacional con asiento en esta ciudad, General Olivense Minaya, trabaje en pos de la disminución de la delincuencia que aqueja a la ciudadanía de la mano con las comunidades. Así lo expresa el comerciante Eufemio Vargas. Sí, realmente ratifico la, la conformidad que tenía la comunidad, no solamente el comercio con General Saldí, un trabajo magnífico hecho como hay que hacerlo pero hasta ahora el, el general eh, Olivense conoce realmente lo, lo, que es, eh, lo que es San Francisco porque ha trabajado otras veces aquí y además de que ha trabajado otra vez aquí es una persona preparada y, y hasta ahora está haciendo el trabajo yo sé que lo va a hacer mejor porque cuando él estaba aquí San Francisco era otro actualmente es un San Francisco eh, con más comunidades, con más barrios o más situaciones, con una violencia a nivel nacional que, que está ya desbordando eh, la capacidad del gobierno para poder eh, resolverla, una ciudadanía mucho más eh, desesperada por, lo, por la tanta delincuencia que hay. Pero tenemos fe en Dios y que General Olivensi, con la ayuda de la comunidad, va a hacer un buen trabajo igual que General Suavir. El también fundador de la Asociación de Comerciantes Mayoristas de la provincia Duarte hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie los delitos de los cuales son víctimas, para con ello se registren y persigan a los que infringen la ley. Ahora, si la comunidad no la ayuda no va a poder hacerlo porque realmente la policía es civil y nosotros los civiles también tenemos que ayudar a la policía. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.